Muy buenas, eh, seáis bienvenidos y bienvenidas a este live en mis distintos canales sociales, Facebook, LinkedIn, YouTube, eh, Twitch y Periscope, eh, donde en el día de hoy tengo el honor de entrevistar a una muy buena amiga, gran profesional, una de las Linkedin Top Boys en Latinoamérica, eh, una especialista, eh, gran conocedora del mundo de los recursos humanos, del liderazgo, eh, Ari, que realmente merece la pena seguir y con la que tengo el honor hoy de entrevistar y conversar. Muy buenas, Ana. Muy buenas, Emilio, guapísimo. ¿Cómo estás el día de hoy? Hasta España, te mando un beso así, muah. Te lo agradezco. Nuestra entrevistada hoy, eh, no, estabas en, estás en Perú actualmente, ¿verdad? Sí, y me disculpo por haber empezado tarde en live. Eh, no soy muy buena con la tecnología. Y, bueno, ha sido totalmente mi responsabilidad. Emilio no ha tenido nada que ver con esto. Sí, <ríe> y sí, sí, estoy desde Lima en estos momentos. Eh, Sabes que eh, antes, durante, después, eh, si tenemos una buena conversación contigo, siempre son muy interesantes las charlas. De hecho, últimamente tú y yo hemos estado bastante involucrados en, en Class House, en, en una serie de rooms que estábamos colaborando, que creo que estábamos aportando muchísimo valor. Y a partir de ahí surgió eh, la magia y quedamos, pues mira, déjame entrevistar eh, en mis canales sociales porque eh, ya te conocía de antes, pero es que sin duda, eh, tener de mi canal es todo un honor. Eh, muchísimas gracias. El honor es mío, Emilio. Y más allá de los alados eh, que, que se nos da por naturaleza, porque nos caemos bien, eh, de verdad que es un honor poder aprender también de personas... Eh, como tú. Creo que es increíble cómo a través de pensamientos diferentes podemos encontrar eh, concesiones, podemos encontrar acuerdos, podemos encontrar diferentes puntos de vista y creo que de eso se trata la vida. Se trata de abrir eh, nuestro corazón, pero sobre todo nuestro cerebro, ¿no? Para poder ver otras realidades quizás eh, y poder eh, sumar esfuerzos para poder salir adelante a pesar de esta crisis sanitaria, política, económica, social que estamos viviendo el día de hoy. Creo firmemente en el poder de las ideas y creo también en la libertad real de expresión de, de todas las personas que quieran poder contribuir. Así que bienvenidos a todos, al programa a toda la comunidad de Emilio eh, con Latina Valley. De verdad, este, estoy muy feliz de poder estar acá compartiendo, pues, hombre, con los amigos españoles de Madrid, de Cataluña, de Andalucía, de a ver, de, cuan, de a dónde no he ido en España. Tengo familia española, mi cuñada es española, ella es de Palencia con P, y tengo dos sobrinos peruanos españoles, así que eh, eh, eh, España está en mi corazón siempre. Pues eh, a los primeros que nos estáis saludando, principalmente por LinkedIn, eh, tanto Tere como Isidro, preguntaros si escucha y se ve eh, correctamente, porque siempre tener vuestro feedback justo en el momento en el que comenzamos, os lo agradezco inmensamente. Y por comenzar eh, esta conversación, eh, te quería hablar y preguntar acerca de cuáles son tus principales claves para un liderazgo colaborativo. Bueno, yo creo que le voy a dar primero like a, a, al, al envío que estamos teniendo ahorita para que más gente se pueda unir. Muchas gracias. Este, sí, para, para llamarla, llamar a la gente. Bienvenidos todos, digo. ¿eh? Tere Besfer, veo aquí, Isidro Santos. Bienvenidos todos. Llama a tus amigos, a tus colegas y sigue, pues, a Emilio Márquez. A ver, eh, hay muchos aspectos del liderazgo colaborativo. El tema es eh, poder realmente aplicarlos a la cancha, ¿no? Porque de la boca para afuera podemos hablar de mucha colaboración, pero la idea no solamente es quedar bien de la boca para afuera. Cuando hablamos de liderazgo colaborativo, tenemos que aplicar la práctica eh, per se, no solamente quedarnos en las bonitas palabras. Entonces, liderazgo colaborativo implica acción, implica coherencia e implica realmente colaborar, pero no desde la envidia, sino desde la admiración para sumar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando nosotros colaboramos, tenemos que entender que la otra persona por colaborar no se va a robar la idea, no, eh, y no van a pasar ciertas irregularidades que en el viejo paradigma sí que pasaban. Por ende, hay que entender al liderazgo colaborativo, con eh, práctica, coherencia, ética y valores en la cancha para poder saber competir de manera sana. Entonces, cuando hablamos de liderazgo colaborativo, hablamos de competencia sana. El, el reto es entender que mucha gente no sabe competir sanamente porque está en el viejo paradigma de, ah, no, si te colaboro, entonces ahí está el miedo por el viejo paradigma de, no, mejor no te colaboro porque si no te vas a robar la idea, porque si no lo vas a apropiar, porque si no, ah, hay mucho ruido acá, hay mucho miedo acá, entonces no colaboro con la otra persona porque tengo miedo a que me quites algo. O si no tengo miedo, no te, en vez de tener admiración por ti, tengo envidia. Entonces, eh, estoy muy, muy de acuerdo contigo porque siempre he pensado que es mejor eh, ser cooperativos que, que competitivos, que respecto a la competencia, mejor llevarse muy bien, mejor conocerla, mejor tener eh, una gran cercanía con ella. Creo que te he perdido, te me has congelado. Sí, te me has congelado. Entonces, mientras eh, regresa Ana, pues yo comentaros que eh, precisamente eh, tenemos una inmensidad de, de competidores por ahí fuera, dando vueltas, siempre eh, viendo qué estábamos haciendo. Y para mí, eh, más interesante es, a ver, con qué competidores en realidad podemos co eh, colaborar, con qué competidores eh, podemos llevarnos bien, ¿De, eh, de cuántos de esos competidores, eh, muy buenas de nuevo, Ana, es que estaba justo retomando el hilo. No te de, digo, no te de, digo de, que mi internet... Congada. Hoy día está loco, pero justamente son este tipo de cosas que yo también las utilizo en vivo cuando me pasan, si es que me pasan, que me está pasando en estos momentos, para poder entender de que no todo está en nuestro control, o sea, por más que lo planifiquemos, por más que lo hagamos bien, por más que tengamos el micrófono de último minuto, por más que lo que sea... Siempre va a pasar algo que no está bajo nuestro control. Y sobre ese parámetro creo que tenemos que aprender a adaptarnos al cambio y, bueno, a continuar con lo que hay. Entonces, retomando con el tema del liderazgo colaborativo, resumiendo, considero desde mi humilde opinión que cuando hablamos de colaboración tenemos que aprender a colaborar desde una competencia sana en donde hay espacio para todos para brillar, desde el no miedo, es decir, cambiar el miedo por... Realmente saber competir y entender que la otra persona con la que estoy colaborando tiene la misma ética que yo, tiene la misma coherencia que yo. Y en, bajo esa horizontalidad de respeto mutuo y de valores humanos congruentes con el saber competir, creo que podría haber muchísimo más liderazgo colaborativo entre todos. Nadie se sentiría como que ay si colaboro me van a copiar. No, porque la ética está, porque los valores están, porque la coherencia está, porque se respeta el derecho a autor, porque se respeta la esencia de cada una, porque se valoran las diferencias. Entonces, cuando hay eso, hablamos de liderazgo colaborativo y eh, entendiendo a la competencia sana. Eh, de, de, de este nuevo paradigma, Emilio. Ya no del viejo paradigma de que para competir tengo que fregarte la vida, para competir tengo que bajar a toda mi competencia, tengo que inventarles un rumor, tengo que, tengo que hablar mal de la competencia para que la gente vea que efectivamente yo soy mejor. No, ese tipo de cosas ya no te hacen ser un ganador o ganadora, ese tipo de cosas te hace ser un mediocre. Por ende, considero que es importantísimo y clave entender al liderazgo colaborativo desde el espectro de la competencia sana para poder incluir no solamente el trabajo en equipo, sino también a los valores como la ética, la coherencia y la práctica en la cancha. No solamente que se quede la boca para afuera y decir, porque conozco a muchos, ¡ay, sí, qué lindo que es ayudar a la gente! si sí, yo soy recontrahumilde! ¡Apláudeme! ¡Sí, la, la, la. Pero a la hora de la hora las personas que eh, dicen mucho eso eh, al, y siempre me incluyo eh, porque yo también lo he hecho si no no estaría hablando de este tema no se trata de dar una moraleja todos son malos y Ana Romero no, no, no es perfecta no se trata de entender la psicología humana y podernos entender a nosotros mismos autoempalla auto Ay, hoy me quedé sola se fue ahora no ¿se... <risa> no, no no contigo contigo eh, se trata de autoampayarnos. Eh, a nosotros mismos cuando eh, comenzamos a pensar de una manera que, más allá de que no es la correcta, creo que no es la adecuada. En, en el sentido de, ¿alguna vez, Emilio, ha sentido envidia? Yo sí. Y reconocer eso es parte de nuestra humanidad. Pretender ser perfectos, ser, ser gurús, ser mesías, ser salvadores, ser perfectos todo el tiempo y decir, no, es que yo soy recontra buena persona y yo jamás sentiría envidia de nadie, es mentira. Entonces, cuando uno reconoce su propia oscuridad y dice, oye, sí, ¿ah, ¿por qué le tengo envidia, Emilio? o ¿Por qué le tengo envidia a esa persona que está brillando más que yo? Ahí es donde ya el problema no lo proyectas en la otra persona. Te preguntas a ti, ¿por qué sientes eso? Y ese es el verdadero autoempoderamiento. No se trata de esperar a que Emilio, a que Ana, a que Tony Robbins, a que Oprah me hable, son medios de empoderamiento, por supuesto que sí, Oprah, Tony Robbins, por favor, claro que sí, escuchar, rodearte de gente que, pucha, de la que te puedes inspirar, perfecto, pero a las finales, la persona que se va, la, la persona que se tiene que hacer cargo de sí mismo, es uno mismo, no, no va a venir Tony Robbins a, a levantarte de la cama a las 5 de la mañana para hacer ejercicio, ni va a venir Oprah en tus momentos más difíciles a sacarte del pozo. Uno mismo tiene que aprender a autorrescatarse, que no es lo mismo que ser autosuficiente. Ojo. ¿Por qué? Porque nadie es una isla, somos interdependientes siempre. Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, de lo que has estado comentando, el compartir unos mismos valores ayuda a que cuando vas a contratar a alguien, cuando vas a buscar a un socio, cuando consigues un nuevo cliente, si hay una, eh, una igualdad en esos valores, eh, esa relación va a ser mucho más productiva, mucho más sana y mucho más eh, duradera. Y respecto al tema de la, de la competencia, eh, sana competencia, eh, siempre he creído en ella porque es que hay una cantidad eh, no infinita pero muy amplia de competidores, pero si encuentras competidores con los que tengas esos mismos valores, y puedas colaborar, el haceros más grandes, ojalá más fuertes, versus esa competencia que, que no es ni el de tu esquina, ni el de tu país, sino que en todo el mundo, con un mundo globalizado por Internet y tan conectado, nuestra competencia está en cualquier punto del planeta y encontrar competidores con los que poder colaborar sanamente es absolutamente maravilloso. Y entonces, eh, pasando después del liderazgo colaborativo, eh, quería atacar a él el tema de la productividad empresarial, eh, cómo gestionar al equipo y sobre todo en tiempos como los actuales donde se ha avanzado tanto en un solo año en el teletrabajo, prácticamente lo que se planteaba en cinco años ha sido en un año, pero claro, hay mucha gente que dice que cómo controlo, cómo mejoro esa productividad, eh, cómo cuantifico esas mejoras y cómo gestiono este mundo actual del teletrabajo que ha llegado para quedarse afortunadamente. Sí, mira, eh... Creo que estamos pasando, eso lo hablo en una conferencia que tengo de liderazgo inteligente al liderazgo colaborativo, justamente. Y cuando hablo de liderazgo inteligente, entre comillas, es un liderazgo eh, antes del 2020 en el que estamos acostumbrados todos a trabajar de 8 a 6 de la tarde. Es decir, tus horas, eh, tu, tus horas reloj. Que hay personas y que hay empresas que, eh, evidentemente, por un tema de estructura les va bien así, por supuesto. Yo no digo de que eh, hay que irnos en contra de ese status quo. Para nada. Me parece de que si les funciona a las empresas hacer eso, por ejemplo, trabajos operativos que sí necesitan que las personas estén ahí de 8 a 6, evidentemente, con breaks, con, no sé, este, breaks de comidas, etcétera. Pero, por supuesto que sí. Bueno, que lo sigan haciendo. Sin embargo, hoy en día eh, me parece que al todo cambiar, o sea, todo ha cambiado a nivel tecnológico, social, económico, político y sigue cambiando. Creo que si hablamos de productividad empresarial, no necesariamente tiene que ver con el tiempo de permanencia en que estás sentado en una silla y calentando la silla, por así decirlo, si es que realmente no estás generando sí. estrategias, gestión eh, productiva y efectiva a corto, mediano y a largo plazo. Me parece que que cuando hablamos de productividad empresarial tiene que ver más que con las horas de trabajo, con la calidad de horas de trabajo, calidad de horas de trabajo y, sobre todo, la estrategia, qué estrategias estás haciendo para que esas horas, eh, esa calidad de horas de trabajo, valga la redundancia, sean de calidad. Hay mucha gente que se puede quedar, no sé, pues, 20 horas, 24, todo el día trabajando y, se esfuerza, etcétera, pero no está aplicando estrategia, no está aplicando calidad de horas de trabajo. Por ende, no se trata, aquí sí aplica el término de, no se trata de cuántas horas trabajes, se trata, eh, se trata de la calidad de las horas en las que trabajas. Ojo, esto estoy hablándolo en el contexto de las personas que eh, por ejemplo, sean consultores, estrategas, etcétera. No estoy hablando de personas que estén trabajando necesariamente en un puesto operativo en donde su presencia tiene que ser, eh, tiene, tienes que estar ahí de 8 a 6 de la tarde. No estoy hablando de, de esos casos. Por eso, es que es importante es contextualizar. Entonces, cuando uno sabe contextualizar y uno entiende que, por ejemplo, en mi caso, yo soy emprendedora, soy empresaria, yo soy vendedora de mi propio tiempo, eh, cuando uno entiende ese, eso, uno comienza a también rentabilizar y a hacer más efectivo su tiempo. O sea, es porque entiendes que el tiempo es tu activo, porque entiendes que el tiempo es dinero, porque entiendes que el tiempo tiene un valor. Entonces, eh, se trata, recapitulo, estra, colocar estrategia, colocar calidad de tiempo y eh, valorar tu tiempo. Cuando hablo de estrategia, hablo de perseverancia versus insistencia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Hay mucha gente que dice así. Sí, porque yo voy a insistir y voy a insistir todos los días, todos los días me voy a esforzar un montón, voy a insistir, aunque no encuentre los resultados, no importa, voy a insistir. Ya, eso no es perseverancia. Eso es insistencia. Y eso, cuidado ahí. Porque una persona que no se da cuenta lo, la oportunidad de mejora que pueda, que pueda tener para ser más productivo empresarialmente y por ende más efectivo para tener eh, resultados a corto, mediano y a largo plazo, entonces va a hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo todos los días sin tener ningún resultado. Y a las final cuál es el resultado, que se va a agotar, se va a frustrar, va a tener, se va a sentir impotente y a la final les va a decir, ¿Sabes qué? esto no es lo mío y se va a rendir. ¿Por qué? Porque no está siendo lo suficientemente humilde para ver adentro y decir, oye, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Puedo hacer esto de otra manera? O es como, por ejemplo, oye, no bajo de peso, no bajo de peso, no bajo de peso, pero todos los días estás comiendo chocolates. Entonces, también se trata de la coherencia de saber de, de saber chequear, oye, ¿qué es lo que está pasando? no O capaz también, no bajo de peso, no bajo de peso, estás haciendo la dieta y todo eso, pero no te das cuenta que tienes tiroides, por ejemplo, y tienes que ir a, a chequear. Entonces, todas las cosas que nosotros podamos opinar, sentir, intuir, y te lo dice una persona que es bastante emocional, también te lo dice una persona que es bastante racional, por algo también estudié finanzas. Por ende, es importante contrastar todas las cosas que piensas con datos, para que esos datos puedan realmente de alguna u otra manera no reducir, redu, re, eh, no eh, reduccionista, ¿no? No, no, es, no es que los datos te vayan a, a quitar tus ideas, no. Los datos tienen que ser nuestros aliados para poder realmente construir un mapa empresarial, una productividad que realmente funcione y sea coherente entre lo que dices y haces a corto, a mediano y a largo plazo. Por ende, es importante, sí, ser perseverante, por supuesto que sí, pero con inteligencia. No, ay, ya, no, no no, escucho a nadie, no me gusta el feedback, no me gusta, no, porque me duele que me den feedback. Eh, no admito crítica constructiva porque no, chao, hater, tóxico. No, no toda la gente que te da crítica constructiva es hater ni tóxico. Eh, la, es más, cuando a mí me dan críticas constructivas, que no es lo mismo que envidia camuflada, en crítica destructiva que solamente te, te quieren ahí... Eh, no a provocar para y se meten con tu trabajo se meten con tu vida etcétera no por ahí no va cuando te hacen crítica constructiva por lo general siempre es en privado y segundo por qué porque en público es humillante a nadie le gusta que eh, sea tus colaboradores a ver ven ven ven ven mira sabes qué delante de todos te voy a decir lo que tienes que mejorar eso desde mi humilde opinión no funciona eh, y lo digo porque lo he hecho me he equivocado la he cagado un líder que reconoce sus propios errores, no, eh, es más humilde del que nunca los reconoce y siempre pretende ser perfecto. Entonces, considero que es importante, así como la fregamos, reconocerlo y no volverlo a hacer. ¿no? Y, y eso es lo que nos da no solamente la, la humildad, sino la sabiduría para poder seguir recorriendo el camino empresarial, en donde nos, a veces nos olvidamos que, eh, somos personas los que conformamos las empresas, pero irónicamente, de manera paradójica, seguimos hablando de, uy, sí, las empresas son malas y las seguimos estigmatizando cuando en realidad dentro de las empresas hay gente. Pero bueno, hay, hay, hay, mucho, hay, hay, mucho que, hay muchos conceptos, considero que aclarar dentro de esta, de, esta, de esta oleada cultural que no solamente ha azotado España, Perú. Colombia, Chile, Ecuador, San Salvador, Nicaragua, en fin, muchos países del mundo en donde se necesita muchísimo, sí, valores humanos, pero también pensamiento crítico para poder saber debatir. Eh, nos pregunta Alex desde, desde LinkedIn que cómo mides exactamente esa calidad de horas de, de trabajo bien, bien utilizadas. Bueno, yo creo que se pueden medir de acuerdo a los resultados. Si estamos eh, en una empresa que no es lo mismo que una ONG, con todo el respeto a las ONGs, que también he participado mucho en ellas, etcétera. Cuando hablamos de empresa, estamos hablando también de personas, de procesos y de resultados. ¿Por qué? Porque por algo es una empresa, ¿no? Es un servicio, un producto, tiene que vender, tiene que generar dinero y esa, crea, esa creación de riqueza, pues, la distribuyen entre los colaboradores. Si no hay resultados, entonces, claramente, algo no está funcionando. Por ende, la, desde mi humilde opinión óptica, cuando uno habla de la calidad de horas de trabajo, tiene que ser proporcional a las ventas cerradas. Desde mi humilde opinión. Puede ser que hay alguien que piense diferente a mí. Yo pienso de esa manera si estamos hablando netamente sobre la productividad empresarial. Entonces, eh, a mí de nada me sirve tener una persona que esté de 8 de la mañana a 6 de la tarde, meses y meses y meses, cuando no ha vendido nada. Entonces, mi pregunta primero es, ¿qué es lo que está pasando? Es lo que dije anteriormente. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la oportunidad de mejora? ¿Está insistiendo o está perseverando? ¿Cuál es su estrategia realmente? ¿Está siendo entrenado? ¿Está siendo entrenada? ¿Voy a capacitar a mis colaboradores? No los voy a capacitar. ¿Pago para que alguien los entrene? ¿No? Entonces, ahí dependen muchos factores como los que te acabo de mencionar. Eh, yo, por ejemplo, he pagado entrenamientos a mi gente porque mi gente no lo sabe todo. Yo tampoco lo sé todo. Pero creo, considero que es importante como eternos aprendices que somos, que todo se puede aprender en esa vida si hay ganas, si hay disposición y si hay actitud para poder ver otras cosas. Si después de eso no se llega a la meta, bueno, tendrás que hablar con tus colaboradores y preguntarles qué es lo que está pasando. Eh, y, y negociar con ellos, ¿verdad? Porque... También se trata de que esto sea un win-win entre empresas y personas. Eh, y las, las personas están dentro de las empresas. Entonces, no se trata, y, y a mí también no me gusta cuando hay mucha gente que pone en, siempre trata de colocar como si fuera una guerra, ¿no? ¿Quiénes son los hombres, las mujeres? ¿Quiénes son mejores, los hombres o las mujeres? Los hombres, las mujeres. ¿Quiénes son mejores, las personas o las empresas? No, las personas, porque las empresas son malditas, pero tú estás, tú, eres, tú conformas, tú estás dentro de la empresa. Ah, verdad, ¿no? Entonces, no, no se trata de, eh, no, oye, pero ¿por qué estás hablando? No, los hombres son unos malos. ¿Y tu papá también es malo? No, mi papá no. Entonces, <ríe> Entonces no, yo creo que falta mucho eh, poder entender conceptos para, eh, y aclararlos para salir de ese espectro de bipolarización, eh, para poder realmente entender que aquí todos somos parte de todos y que todos podemos, podemos negociarlo para, para poder realmente ser coherentes entre lo que decimos y hacemos, ¿no? Eso, eso creo que, que, que falta mucho. Empatía mutua también, no solamente eh, empatiza conmigo cuando no, también empatiza con la otra persona, ¿no? Y eso es clave para poder salir de esa victimización que nos han enseñado desde chiquitos para poder realmente ser empoderados de verdad. Y entender que empatía no es igual a victimización. Hay muchos, hay muchos conceptos, ya sean espirituales, emocionales, mentales, que creo que pueden aplicarse mucho a la empresa eh, o al emprendimiento o a lo que sea que, que a, cada quien haga. Eh, muchísimas gracias, Alex, por, por la pregunta, porque, como comprobaréis, nuestra intención es ser lo más dinámico posible, eh, tanto Ana, eh, como yo, estaremos encantados de recibir vuestras preguntas y responderlas eh, totalmente en, en directo en, en este live y es que para mí eres un, una profesional con un conocimiento amplísimo y resultados de sobremarca personal porque no solo es eh, teoría sino también llevarlo a la práctica, a la práctica más de 300.000 seguidores en tu comunidad LinkedIn, a la práctica eh, ser LinkedIn Top Voices eh, Latinoamérica, eh, uno de los perfiles que sin duda para mí Top 10 eh, que hay que seguir en español del mundo eh, el LinkedIn, con lo cual eso es un trabajo de marca personal realmente eh, improbo y con unos resultados realmente para, para decirte, las he hecho absolutamente genial. Pero claro, eh, tú como experta en la práctica, ¿qué herramientas eh, recomendarías tú para, eh, para ensalzar y mejorar y trabajar adecuadamente nuestra marca personal en LinkedIn? Bueno, entender que... Eh... La marca personal y o profesional no es perfección. Partiendo desde ahí. Eh, entender eso te, te da un abanico infinito de posibilidades para poder empezar a construir tu marca personal, pero no desde la fachada, no desde la apariencia, no desde el maniquí pintado que está ahí para eh, decirte, hola, ¿cómo estás? Eh, yo siempre soy feliz y a mí nada me pasa. Además, De hecho, el coronavirus no existe y... No sé, yo soy feliz, ¿no? Y no, eh, eso es actuación. Y lo que yo propongo eh, en todas las cosas que hago, o por lo menos trato de proponer, porque no soy perfecta, es eh, a aprender a trabajar tu marca personal desde la autenticidad. Creo firmemente en que nadie es como tú y ese es tu poder. Por ende, todos somos diferentes, únicos, originales e irrepetibles. Entonces, la primera herramienta que yo le puedo dar a la gente es que deje de compararse con los demás de, eh, ojo, puedes estar inspirado por los demás, puedes ser influenciado, que no es lo mismo que manipulado, por las demás personas. Por supuesto, mi mayor influencer es mi mamá y no tiene LinkedIn. Sí, por supuesto que sí, pero a las finales, la libertad de cada quien es única. Es original, es irrepetible, es nuestra esencia, es nuestra chispa. No hay otro Emilio Márquez, eres tú, no hay otro Emilio. Por más que venga un clon, por más que tengas un gemelo, I'm sorry, hay un solo Emilio. ¿Ya? Entonces, nadie es como tú y ese es tu poder. Partiendo desde ahí, creo que podemos ganar muchísimo. Lo segundo. Eh, en, entonces, lo primero es, nadie es como tú y ese es tu poder, todos somos diferentes, no te compares y empieza a trabajar tu marca personal desde tu autenticidad. Lo segundo vendría a ser eh, el autoviaje el, el auto interior desde tu FODA, el famoso FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Chequear bien quién eres y qué haces, que no es lo mismo. Ojo, ¿yo qué hago? Tú ya, la gente que no me conoce, Puedes entrar a mi perfil de LinkedIn y puedes saber todas las cosas que hago. Pero todas esas etiquetas que yo tengo eh, son etiquetas. No valen más ni menos que yo misma. Son etiquetas. Eh, Ana, pero ¿está mal tener etiquetas? Para nada. Está muy bien tener etiquetas porque te abren la puerta a otros mundos, eh, ya sea estudiantiles, empresariales, perfecto. A lo que yo voy siempre es de que esas etiquetas... Tú eres mucho más que esas etiquetas. Esas etiquetas son lo que tú haces. Pero, ¿quién es Ana Romero? Yo soy una persona. Antes de, antes de esas etiquetas, soy un ser humano. Antes de esas etiquetas, yo también voy al baño. Antes de esas etiquetas, yo también, no sé, me enamoro. Yo también, este, me han roto el corazón. Yo también. Entonces, tener ese equilibrio de profesional y persona es fundamental para poder eh, realmente construir una marca personal sostenible en el tiempo ahí escuchen bien porque hay mucha gente que confunde marca personal con maniquí eh, y cuando tú haces eso tu fama será efímera es decir no siempre vas a poder si tú no juntas las dos cosas tu profesión y tu autenticidad como como persona tu fama será efímera ¿Por qué? porque es difícil sostener una careta es difícil sostener un personaje. Es difícil sostener que siempre estás feliz. Es difícil. Entonces, no, no, no es sostenible en el tiempo. Si tú te permites construir tu marca personal desde tu autenticidad, si te permites cuestionarte la vida sin que te afecte lo que otros puedan pensar de ti, es decir, vivir sin miedo hay que dirán. Si te permites construir tu propia inteligencia emocional para saber debatir ideas diferentes a la tuya sin pisar el palito de las provocaciones, que siempre hay de troles, de personas que como no les gusta cómo piensas, ah, me meto contigo, qué fea que es Ana Romero, ay, mira esta peruana que está hablando o no sé qué cosa. Nada. si tú no sabes manejar esa inteligencia emocional para saber responder a la gente detractora y también a la gente troll, no vas a realmente no vas a conseguir una marca personal sostenible en el, en el tiempo y que realmente trascienda. Por ende, marca personal no solamente es decirle a un diseñador con todo el respeto a los diseñadores, oye, este hazme este mi loguito bien bonito, te pago 500 euros y lo voy a lo voy a sacar. No, marca personal es mucho más que tu logo, la marca personal es mucho más que poner ahí tu nombre Ana Romero, no. Marca personal es tu sello power. Marca personal es vivir sin miedo. Marca personal es saber tener la inteligencia emocional para saber debatir sobre no solamente de lo que estudiaste, sino de muchísimas cosas más. Yo estudié comunicaciones, estudié finanzas y hoy en día me considero, más que una líder de opinión, me considero una persona libre que puede hablar ya tanto de coaching, que es lo que hago, Doy consultoría a más de 100 empresas durante esta pandemia a nivel internacional con mi empresa, sí, hablo de eso, pero también soy una persona libre, libre, que rompo paradigmas y que te puedo hablar de política, como te puedo hablar de corrupción, como te puedo hablar de terrorismo, como te puedo hablar de Ayuso, de Rocío Monasterio, de Vox, de Pablo Iglesias, te puedo hablar, eso es cultura y soy peruana. Eso es ser ciudadano del mundo. Eso es marca personal. Con eso es conectar con la audiencia que no necesariamente vive en Lima, pero que, vive, que puede vivir en Madrid, como puede vivir en Cataluña, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, qué importante realmente es poder eh, entender que marca personal no solamente implica tu marca personal sobre lo que tú haces o lo que has estudiado, sino que la marca personal te abre abanicos de temas, internacionales para que los puedas uh, los puedas debatir, los puedas compartir y los puedas hablar. Eso se llama libertad real de expresión. Y hoy en día estamos en una oleada cultural súper grande en donde hay que tener mucho cuidado de los adoctrinamientos y de los colectivos que están ahí afuera que quieren presionarte socialmente para que pienses como ellos. Pues no, yo pienso como yo, yo no soy de colectivos ni de adotramientos, yo soy de mí misma y espero y deseo de corazón que toda la gente que me está escuchando sean de ustedes mismos siempre. Y eso no te hace menos humano, no te hace menos egoí, no te hace egoísta, no te hace menos humilde, no, te hace tener autocuidado, amor propio y libertad real de expresión, de comercio y de todo. Me parece que la coherencia es la que hay que aprender a manejar con más, con más educación de calidad para que cada quien saque sus propias conclusiones, me parece eso. ¿Sí? Me quedo con coherencia para que nuestra marca personal eh, triunfe y tenemos en los comentarios a eh, un habitual y muy bien conocido de, de Clash House, eh, Francis M. Monferrer, que deja epidemia uh -huh. y nos habla sobre precisamente Clash House, LinkedIn, pero yo quiero encajar completamente este debate más en marca personal y LinkedIn y para ello, a través de Francis, acabo de prepararme una pregunta eh, nueva que es ¿qué esperas, después de la experiencia en Clash que hemos tenido los dos eh, ¿qué esperas del audio social en directo que vendrá por parte de LinkedIn? Mira, yo... Eh, a mí, la verdad es que me encantó cuando salió Clubhouse. Tanto me encantó que me tuve que comprar un iPhone porque yo soy Android corazón. Y la que me dijo, esto fue mi gran amiga Karen Montalva, chilena, la chilena Bob. Eh, y me compré el iPhone y entré y me encantó la experiencia porque todo el mundo hablaba, eh, te daban el pase, decías lo que, o sea, compartías lo que pensabas y escuchabas a otras personas. Yo no sé, mira, yo creo que hubo una, un antes y un después. Eh, algo pasó ahí, algo pasó en un, en, un, en un chat de, me parece, de Latinoamérica o de España. No recuerdo muy bien cuál fue el choco, el error, el problema, pero ¿sabes lo que pasó ahí? Comenzaron a mal usar Clubhouse como si fuese Twitter. Y a mí... Eso ya me dejó de enganchar, porque en Twitter la gente no mide sus palabras, la gente se, y, se y, y es te bombardeo no y no me interesan las consecuencias. no Entonces, en Clubhouse pasó algo similar, no eh, desde mi humilde opinión yo lo sentí de esa manera y no me pareció justo, no me pareció justo porque creo que si hablamos de coherencia y a, que ojo, coherencia no es igual a perfección. Si fuese este mundo 40, 100%, no estaríamos en este mundo terrenal, estaríamos en un paraíso. Por ende, eh, creo que ahí es donde se rompió todo, ¿no? Entonces, yo espero y deseo de corazón que cuando LinkedIn saque este audio social, la gente cuide no solamente sus palabras, sino también cuide a LinkedIn, cuide su comunidad, sepa, tenga la inteligencia emocional para debatir. Creo eh, también, Emilio, no sé si estás de acuerdo conmigo, que durante muchos años se nos ha mal educado en el sentido de que nos han dicho desde chiquitos, no, Emilio, no hables de política, no hables de religión, no hables de esas cosas porque esas cosas son feas, tú no puedes hablar de eso. No hables de religión, no hables de fútbol y no hables de política. Creo que eso nos ha fregado como latinoamericanos eh, o iberoamericanos en tu caso, porque el no hablar de estos temas nos ha amputado la parte, de la conexión entre nuestro cerebro y nuestro corazón para poder aprender a hablar con inteligencia emocional. No se trata de no hablar de política, no se trata de no hablar de femini eh, fe feminismo, LGTB, cáncer, eh, que es cualquier tema que quieras hablar, no se trata de no hablar de eso, hablar sana, se trata de aprender a hablar con inteligencia emocional y respeto mutuo ante ideas diferentes, con argumentos. El tema con el latinoamericano es que muchas veces se deja llevar, se deja mal llevar por su emoción del momento y como no me parece lo que estás diciendo, te mando a la miércoles. O sea, <risa> y en vivo, y en público, y, a, o sea, y pierdo los papeles. Y, y así como pierdo los papeles puedo perder mi trabajo, puedo perder mi familia, puedo perder un montón de cosas. entonces ¿Cuál es mi sugerencia? Aprendan a hablar y a debatir con inteligencia emocional. Es difícil, Ana, es contra difícil, tú crees que a mí, me, a mí me cuesta, pero lo estoy trabajando, porque aquí nadie es gurú de nadie. Aquí se trata de empezar realmente a, hacer, a tratar de ser más coherentes entre lo que decimos y hacemos, de eso se trata. Eh, eh, pasa que precisamente eh, ese odio de, de que, que se mallleva y esas conversaciones que a, algunas veces se levantan demasiado de ánimo eh, sí. Llevan a muchas marcas a realmente a tenerle bastante respeto y miedo a las redes sociales Y yo les comento a, a los responsables de social media, además de una marca, de que la pregunta no es Si vas a tener o no una crisis de reputación online, sino cuándo vas a tener esa crisis de reputación online. Con lo cual, te quiero preguntar, ¿cómo, llegado ese momento de esa crisis, cómo superar esa situación? Mira, yo el año pasado, en el 2020, eh, antes de la una semana antes de la pandemia, a mí se me difamó horrible por LinkedIn. ¿Por qué? Porque yo compartí una foto de mi mamama, la persona que trabaja en mi casa desde hace muchos años, que para mí es como mi mamá, mi segunda mamá. Y era algo muy íntimo que compartí. Y la reflexión iba eh, a que hay mucha gente que no, no, no trata bien a la gente que trabaja con ellos. Esa era mi reflexión. Mi reflexión era amor, agradecimiento y que todas las personas deberían ser más agradecidas con las personas que están trabajando contigo, ya sea en tu casa, ya sea en tu empresa, ya sea en tu trabajo. Bueno, post pose lo dediqué a ella porque yo la amo. Este post llegó a tener como 10,000 likes, yo no sé. Y fue bien bonito. De hecho, hay, hubo mucha gente que me agradeció por interno y por público. Repito, fue un post muy bien llevado. ¿Qué pasó? Fue tergiversado por una persona que, qué sé yo, en, en Facebook, creo que se llama, eh, un, un panfleto, un panfleto, no me acuerdo exactamente no, eh, el nombre, creo que se llamaba un panfleto, no sé. No, no necesito de publicidad, ¿eh? no es necesario. Bueno, salió por ahí y a partir de ahí es donde otra chica, que tampoco me acuerdo su nombre, pero lo tienen mis abogados digitales, eh, esta chica compartió eso, compartió la, la foto de, la, de mi mamá y, y tergiversó absolutamente todo mi post. Esto, Emilio... Generó no solamente daño familiar interno en mi familia, valga la redundancia, sino que también afectó mi trabajo, es decir, perdí dos clientes ese mismo mes porque se me tergiversó como si yo fuese una clasista, una mala persona, una fascista o una persona sin valores, que no humana, etcétera. Mira, mira la, el daño que puede generar una difamación o una tergiversación o sacado de contexto. Bueno, pues, este evento tan horrible para mí, eh, si lo comparamos con otras cosas, no es nada, ¿no? Pero eh, a mí sí me afectó. ¿Qué aprendí de ahí? Aprendí a que hoy en día no se trata de, ¡ah, es internet! No pasa nada. Yo, Emilio, voy a inventarme algo de Emilio o voy a tergiversar algo de Emilio o lo voy a descontextualizar para yo quedar bien y él mal, ¿no? Y yo, evidentemente, ser una mejor propuesta y Emilio, ¿no? Y así le voy a ganar a Emilio. Y como el internet es tierra de nadie y libertad de expresión, yo puedo decir lo que yo quiera porque es libertad de expresión, cuando en realidad no es libertad de expresión, lo que hizo esa mujer fue libertad de agresión, entonces voy a comenzar a decir, no, error. Cuando yo me di cuenta de, de esto, yo al toque me asesoré con abogados digitales y hoy en día sé mis derechos en internet. Por ende, yo le digo a toda la gente que primero antes de hablar de crisis de reputación y decirles cómo superar esto, infórmense. Eh, pregúntenle a un abogado digital, el mío se llama Oscar Montezuma, está en LinkedIn y es buenísimo, tiene paquetes precios para toda la gente a nivel mundial. Hoy en día los abogados digitales hoy en día son clave para que cualquier persona que no sabe debatir, que no tiene inteligencia emocional y que solamente te quiere molestar porque, porque estás brillando, porque estás creciendo, porque piensas diferente, chequea uno. Y esto no es amenazar, estos son tus derechos fundamentales. Entonces, tener abogados digitales alrededor creo que es clave para poder realmente, más que estar protegida, segura, cuidada, lo que sea, hacer valer tus derechos que son tan importantes como cualquier otro. Segundo, Internet no es que sea tierra de nadie. Internet tiene reglas, protocolos, y más si estás en LinkedIn. Por eso yo siempre digo, cuida tu espacio, libertad de agresión no es igual, perdón, libertad de expresión no es igual a libertad de agresión. Por ende, cuida tu inteligencia emocional para, antes de hablar, pensar, pero sobre todo sentir hay mucha gente que no piensa y menos siente y habla de empatía. Entonces, la empatía la empatía tiene que ser mutua, no solamente con, con tus amiguitos que piensan igual que tú. No, también tienes que ser empático con otras personas. Y tercero, eh, el tiempo cura eh, heridas, sí, el tiempo cura heridas, pero también los curas tú. La crisis, Yo siempre le digo a la gente, y ojalá que, por favor, aprendan de esto, y ojalá que nunca les pase, pero si, si es que les llega a pasar, entiendan esto. A ver, ¿la reputación es importante? Sí. Eh, ¿La reputación nos define? No. ¿Qué quiere decir esto? La reputación se puede controlar... No. ¿Por qué? Porque yo no estoy en la cabeza de toda la gente que en estos momentos me está mirando. Seguramente en la cabeza de la gente yo puedo parecer bonita, inteligente, otra persona puede, puede pensar que soy fea, horrible, que no sé nada, otra persona puede pensar que soy loca, que hablo mucho, otra persona puede decir que sí, hoy tiene razón, otra persona puede decir que no tengo razón, otra persona... Esos pensamientos no los puedo controlar. Por ende, la reputación no es controlable, pero sí se puede gestionar, que es completamente diferente. Por ende, yo siempre le digo a la gente, marca personal no es igual a marca perfección. Partiendo desde ese punto, no eres monedita de oro para gustarle a todo el mundo porque no puedes controlar la reputación. Es decir, lo que los otros piensan de ti, tú no lo puedes controlar. Eh, yo siempre digo que a mí, yo prefiero mil veces a un hater declarado que a un doble cara, porque un hater declarado por lo menos te dice, ¿sabes qué? No me caes, no me gustas, ¿ya? Y yo, ok, gracias, ya se notaba, no me veas, mira a otras personas, perfecto. Pero más miedo me da la persona que te muestra una cara de, ay, sí, Ana, lo máximo, pero tus espaldas está rajando peor que tu hater. Y a veces el hater no está en Twitter, a veces el hater está aquí. Porque la gente se trata tan mal a sí misma que no tiene, no tiene la valentía de salir allá afuera frente a todo esto y decir, ¿sabes qué? Este soy yo. Eso es empoderamiento real. No, eh, eh, superar absolutamente todo lo que los demás puedan pensar de ti, sea falso, sea verdadero, te hayan difamado, lo que sea, y salir adelante igual, eso es uff Ahí tú ganaste. Tú, o sea, la persona que se esconde, se esconde para no incomodar, Emilio. No hay que incomodar, no hay que hablar. No, no me han dicho, me han dicho que soy fea. Entonces, para no incomodar a nadie, entonces mejor no salgo. Si tú haces eso, ¿quién gana? Tú o ellos. ¡Ellos! Pero si tú sales a pesar de todos los prejuicios, a pesar de las difamaciones, a pesar de lo que sea que piensen de ti y tú estás en armonía, en coherencia con tu propia libertad real de expresión, que no es lo mismo que agresión, en tu propia coherencia de ser una mejor persona, por ende ser una mejor profesional, ¡sal igual! O sea, entonces... Cuando uno realmente entiende eso, creo que puede ganar muchísimo. Cuando uno le pierde el miedo ridículo, Emilio, no solamente ganas más confianza y seguridad, ganas más dinero. O sea, yo, mira, hace poco una amiga me acaba de decir, lamentablemente, que ya se va, se va al cielo. Le han detectado cáncer metástasis. Y, eh, y ella me lo dice no desde la victimización, ella no me lo ha dicho, me voy que tengo miedo, no, ella me, ella me ha dicho, ¿sabes qué Ana? Esto es una cáscara, yo nunca me voy a ir porque, y comienza a hablar así, y yo digo, o sea, yo la miro, la escucho y digo, me siento... Una tonta porque yo tengo pensamientos, a veces tengo pensamientos de hipocondria, que es? Tengo miedo, tengo ansiedad de que algo me va a pasar, etc. Esa, y me estoy tratando, o sea, lo reconozco y le digo a toda la gente que ese tipo de pensamientos recurrentes que puedas tener de tener ansiedad o lo que sea, no, no, no porque seas coach, entonces no los puedo tener, no, es como decir, ah, no, tú eres oncólogo, entonces no te puede dar cáncer. Todos tenemos eh, el riesgo todos los días de que algo pase. Por ende, escuchar a este tipo de personas que saben que se van a morir, tiene metástasis, etc. y que me diga a mí, hay que vivir la vida, la vida es corta, sin miedo, vamos con todo, me hace pensar a mí que necesariamente eh, vale la pena vivirla independientemente de lo que los otros opinen de ti. Si Vuelvo a repetir, si tú estás siendo coherente contigo, si tú te quieres, si tú te cuidas y... Si tú crees en ti mismo, no desde el ego, sino desde el amor propio, que mucha gente confunde con ego, y decir, oye, si ¿sí, no, ¿Vamos, ¿vamos a salir ahí afuera igual? ¿Por qué no, Emilio, si no le estás haciendo daño a nadie? Creo que esa, e, esa es la actitud para poder salir adelante a pesar de todo. En eso creo. Totalmente totalmente cierto. A la audiencia, comentaros. Eh, va, tenemos pendiente un último bloque, eh, una última gran pregunta acerca de las oportunidades laborales eh, desde el punto de vista de Ana. Pero antes de tocar eh, esa última gran pregunta, animaros a que eh, compartáis vuestros comentarios, que os está apareciendo este live, eh, si queréis compartir preguntas nuevas. Pero quiero preguntarte eh, un par de cuestiones más, más personales, eh, que son… Primero, ¿de qué conferencia, eh, charla, eh, en qué momento para ti, qué, qué obra, qué contenido, qué directo, qué artículo te sientes más orgullosa de tu carrera profesional? O aquel el que te impactó, o aquel con el que tuviste una conexión especial con el público, pero ¿cuál fue el momento o ese contenido del cual te sientes total y absolutamente orgullosa? Bueno, eh, creo que hay muchos, pero si tuviera que elegir uno eh, vendría a ser eh, mi primer libro eh, que va para mujeres y para hombres power, en donde si bien es cierto se llama 25 poderes para mujeres de tacos fuertes, que ahorita sigue siendo bestseller en Amazon, eh, por el grupo Planeta, que le agradezco siempre a María Fernanda Castillo por, por, por tenerme presente y por haber colocado a mi libro ahí. Eh, es un libro que me remite a esta reflexión de la cual vengo hablando hace siete años, que es la equidad de género. Y el título es El talento no tiene género. Eh, y, mira, Emilio, hace siete años vengo hablando de este tipo de feminismo y pongo entre comillas porque hoy en día el feminismo que veo no me representa. Eh, Hace siete, hace siete años vengo hablando de la equidad de género y debo, debo de confesar de que cuando comenzaban a ver las marchas eh, de feministas que querían igualdad ante la ley, yo me emocioné y yo fui una de las mujeres que también salió a marchar en mi país y en otros países también, porque acuérdate que yo también he estudiado en en España, en Madrid, en el IE Business School, fui becada, orgullosamente, y con el esfuerzo de mis padres también pude estar ahí viviendo en Madrid. Eh, así que he marchado en, todo, en todos los lugares, porque viajo mucho. He estado ahí, he estado en Argentina, he estado en Perú, etcétera. Sin embargo, después de algún tiempo, este tipo de marchas ya no me representaban porque yo sentía que de una manera muy radical y muy extrema, atacaban al hombre por ser hombre. Y eso ya no me empezó a gustar mucho. ¿Por qué? Porque no podemos meter a todos los hombres en el mismo saco. Por lógica, por sentido común, por valores humanos, por tolerancia, por diversidad, por respeto, ese que exigimos nosotros y nosotras. Entonces, ahí es donde yo me di cuenta que no estaba, no estaba siendo coherente conmigo. Y lo reafirmé cuando en alguna marcha yo fui con mi novio del momento, con, ese novio, con un exnovio, que ahora es exnovio, y simplemente le pegaron porque era hombre. No, tú no estás bienvenido a esta marcha, ¿no? Y, zas, ¿no? Eh, y no había hecho nada. O sea, y yo estaba ahí, ¿no? Entonces, era como que, ¡wow! ¿yo soy eso? Me, me cuestioné, no. Yo sé pensar por mí misma, sí. Esto, ya, ¿Esto me sigue representando? No. ¿Yo soy de colectivos? No. ¿Yo soy de adoctrinamientos? No. Puedo coger un libro y puedo empezar a leer lo que realmente quiero. Ah, OK, listo. Entonces, eh, ahí es donde yo comencé a cuestionarme muchas cosas y, y, y, por, y por atreverme. Por atreverme a decir esto hace siete años, por atreverme a decir, oigan chicas, no, no todos los hombres son así, no, no podemos meter a todos en el mismo saco. Por atreverme a decir eso, me han dado de alma, me han dado de palo, me han dicho que soy una machona, se han metido con mi trabajo, se han metido con mi sexualidad, me han dicho que... Este, como si fuese malo, ¿no? este Lesbiana, o si no soy lesbiana, machona, bisexual, confundida, este, defensora de los hombres, defensora de los machistas, o sea, entonces, eh, si tú no piensas igualito que, que ese tipo de colectivos, no eres bienvenida. Entonces, ¿no es irónico? <risa> Digo, ¿no? Porque soy mujer. Y creo en la tolerancia, creo en la diversidad, creo en la coherencia, creo en el amor. Y, y puedo, y, y soy libre. Y eso es lo que creo que la gente tiene que entender, seas de izquierda, centro-derecha, progresista, socialista, comunista, como quieras definirte. Creo que la, la, en la palabra transversal... Que todos y todas deberíamos de tener en nuestro cerebro y nuestro corazón es la palabra libertad que no es lo mismo que libertinaje libertad implica responsabilidad ¿por qué? porque queremos igualdad sí pero ante la ley pero en el mercado no somos iguales pues somos diferentes y que bien nuestras diferencias hombres y mujeres no somos iguales somos diferentes por ende una mujer con otra mujer tampoco son iguales son diferentes un hombre con otro hombre no son iguales son diferentes entonces Creo que es importante saber contextualizar cuando digo que es igual, que es, repito, igualdad de la ley siempre, pero en el mercado, en el día a día, somos diferentes, no somos un molde. Y entender eso nos va a dar la posibilidad de poder ser más tolerantes con nuestras propias libertades individuales. A las finales, la gente, para crecer y desarrollarse como sociedad, tiene también que aprender a crecer para adentro. Y eso se llama libertad individual. Cada quien es libre de, de o si decide, ¿no? De, no sé, pues, eh, se, si, para, si para alguien tener éxito es ser el gerente del mes, para otra persona el éxito será irse como mis amigos, dos españoles. Tengo dos amigos españoles que se han ido de hippies para irse a la India a vender artesanías. Los dos son felices, tanto el gerente como mis amigos hippies. Son libres de decidirlo. Si yo hoy día soy, todas las cosas, esto que estoy haciendo en LinkedIn, etcétera, mañana más tarde, Emilio, me voy a Alemania con mi novio, me embarazo allá, soy una ama de casa, porque yo quiero decidir ser una ama de casa en ese momento de mi vida. ¿Por qué mejor? ¿Ser ama de casa está mal? ¿Estoy yendo en contra de los principios de las mujeres que quieren, no sé, este, su libertad? Para nada. Creo que cada quien tiene que escoger su propia libertad sin ser tan prejuzgado por adoctrinamientos fanáticos, colectivos que no te dejan pensar por ti mismo, por ti misma. Creo que hay espacio para todos para brillar y creo que hay machismo, sí, hay, hay, eh, hay, que, hay que derribarlo, por supuesto que sí. Tampoco voy a decir, ay, no, no hay feminicidios. No, no, no, los hombres, todos los hombres son lindos y buenos. Mentira, pues, también hay una realidad. Pero lo que no podemos hacer es colocar a todos los hombres en el mismo saco y decir que todos son malos. Porque si no, estamos generando niños que, que crecen con odio y con resentimiento y con miedo. Y eso no lo podemos permitir. Tenemos que aprender a compartir la realidad con datos. Con datos también para que la gente aprenda a, saca, aprenda a sacar sus propias conclusiones también. Repito siempre, los latinoamericanos, los iberoamericanos, me incluyo, siempre me incluyo. Aquí yo no estoy dando escueleado de nadie. Eh, nos hemos mal acostumbrado a dejarnos llevar por nuestras emociones sin pensar en las consecuencias, sin colocar datos en lo que estamos diciendo. Cuando nosotros empecemos a colocar la educación en nuestras manos y a, a ser autodidactas y también no solamente decir, papá ha estado, dame todo, sino yo también voy a comenzar a leer, voy a comenzar a ver qué es lo que está pasando y a sacar mis propias conclusiones, ese, ese es el hacerse cargo de uno también. Creo que uno también tiene... Eh, el poder para hacer algo al respecto. No todo es papiestado. Gracias, Félix, por los comentarios que nos pasas desde YouTube, que, que no solo estamos emitiendo desde LinkedIn, pero eh, una última pregunta personal antes de, de acercarnos al cierre. De, te conozco por, eh, por tus libros, seller, eh, organizas charlas TED, eh, tiene, has organizado y, y has estado en varios emprendimientos de una forma muy muy interesante pero en el presente y de cara a futuro, ¿qué es lo que tienes mismo entre manos, que tiene tu cabecita más, más entretenida y que más ilusión te hace? ¿Qué proyecto es ese que puedas compartirnos? Eh, va a venir el Terex Lima 2021 eh, va a estar, eh, va a ser el 2 de octubre, me parece, este, va a estar vía online porque, claro, no, qué pena, oye, ¿no? Este, Por lo general los eventos de Terex Lima eran en grandes muse en, museos, en, en grandes este. espacios Espacios uh. de para más de mil personas, 10.000 personas, íbamos a hacer el Estadio Nacional el año pasado, pero bueno, viendo la pandemia no, no pudimos, eh, pero bueno, este año lo vamos a hacer también vía online. Eh, hay grandes speakers eh, que te van a revolotear pues la cabeza. no eh, Eso me gusta mucho. Eh, hay otro libro, en mi tercer li libro que ya terminé, mm -hmm. que, se llama, sí, que se llama Tu Poder en LinkedIn. Eh, y lo voy a sacar por eh, por una editorial que en ese momento estoy negociando con ese esa editorial para poder sacarlo y ponerlo a la venta. Se llama Tu Poder en LinkedIn y lo pueden conseguir. Me imagino apenas les diga dónde eh, lo tendrán. Ojalá. Eh, y bueno, y lo tercero es que eh, yo soy una persona que tiene 34 años y que me estoy dando la me estoy dando el permiso de enamorarme. Creo que eso también es válido contar, independientemente de que sea algo muy íntimo y muy personal, si le sirve a alguien más, creo que puede, no sé, si puede ayudar, genial. ¿Por qué? Porque por lo general cuando uno ama su trabajo se vuelve workaholic. Y yo amo mi trabajo, y pero también me estaba olvidando de permitirme tomarme un juguito, Permitirme viajar un poquito, permitirme conocer a, a, a otras personas, ¿no? Y cuando uno tiene esa. Eh, cuando uno se da cuenta de que tú no eres solamente tu trabajo, sino que también eres un ser humano, creo que eso es lo que te da el equilibrio para poder vivir esta vida llena de riesgos. Eh, con menos miedo, ¿no? Hay mucha gente, hay mucha gente que no, no, no le interesa mucho eso porque tiene miedo a perder, tiene miedo al fracaso, tiene miedo al desamor. Lo mismo pasa en una empresa. Ah, no, yo no tengo yo tengo miedo a emprender porque ¿y si fracasa mi empresa, ¿no? Lo mismo pasa en el amor. Oye, oh, yo, no, yo no me quiero enamorar porque ¿y si me deja. Entonces, no ha pasado absolutamente nada, pero ya tienes miedo antes de empezar, ¿no? Entonces, este, nada, esa, esas cosas me están pasando, por eso te decía, ¿no? Si mañana más tarde me voy a Alemania con mi novio y me embarazo y. O sea, dejo por un ratito las redes sociales. Este, no pasa nada porque todos somos libres de, ¿no? Somos, a la final somos mucho más que, este, que solamente estar en redes sociales. ¿Estar en redes sociales está, es importante? Sí, para, sí, es su trabajo, por supuesto que sí. Pero además de eso, ¿el debate es importante? Sí, el debate es importante. Pero también es importante este, besar a tu novio ¿no? o besar a tu novia. También es importante. Hacer la cena, hacer una pizza juntos, viajar, hacerle el amor. Es importante muchísimas cosas. O sea, no, no, no solamente se trata de eh, <ríe> eh, trabajar, que también es rico, a mí me encanta trabajar, pero independientemente de ello también es importante vivir. Y, y eso, eso es importantísimo, vivir y este, con menos miedo, con menos prejuicios y con más autocuidado y amor propio. Eso es clave en vivir, es clave. Les deseo mucha vida de verdad y les deseo mucho amor a todos, independientemente de lo que piensan en sus vidas personales, profesionales. Creo que aunque suene cliché, el amor es lo que a la final es, es por lo que estamos acá. Así que yo creo que, que por ahí va mi, mi, mi mensaje. Pues sí, aparte de darte las gracias por abrirnos tu corazón aquí en directo, eh, también comentarte que si llegas a dar el paso de, de mudarte a Alemania, espero que me dejéis invitaros a mi cafetería preferida de Berlín, que, que siempre es un buen motivo para visitar Alemania y Berlín particularmente. Si me das el motivo, yo encantado, ir cojo el avión y, y encantado de invitaros a, a un cafetito. Anda, ¿qué, ¿qué cafetería de Berlín es tu favorita? Te lo, te lo comento por, por privado, porque al ser un tema personal. Te, ah, ya bueno. Te lo, Oye, no pero hay... tú irías. Oye, mira, esto está sí, quedando en mi por, por contarte la anécdota que hay relacionada, que, que, me, que me emociona y prefiero contarte la mirada. Perfecto, pero escúchame. Entonces, si yo voy a Berlín, que sí voy a ir, te cuento, ¿ah? ¿eh? Este año, ¿tú te vas a Berlín? Ahora sí, llevo ya un mesecito vacunado con la pauta completa. Ahora sí puedo... Ay, es que hasta hace, hasta hace tres semanas no era legal que pudiera saltar entre países en Europa sin de, de buenas. Pero ya tengo el pasaporte europeo de, de vacunación, con lo cual avísame que, que me pego un saltito a Alemania. Me encanta, te tomo la palabra porque yo me estoy yendo a Estados Unidos a vacunarme y después este, regreso y luego me voy, me voy a Alemania, eh, me voy a Berlín, así que voy a estar ahí medio desorientada, este, porque mi novio sí, sí. trabaja, entonces yo me imagino que voy a estar ahí. Pero sí, por favor, hay que quedar para, para tomarnos ese café en tu cafetería favorita. Eh, ¡Ay, qué lindo, Emilio! De verdad, qué chévere. Gracias. Berlín pues, es, que es una ciudad que merece mucho la pena disfrutar y visitar. Y por llegar a la última gran pregunta que quería realizarte es oportunidades del mercado laboral. Eh, teniendo en cuenta, hoy día, toda la situación que ha habido de, de transformación digital, teletrabajo, eh, oportunidades de deslocalizarnos, encontrarnos trabajo más allá de nuestras fronteras. Con lo cual, oportunidades del mercado laboral. A ver, eh, cuando hablamos de oportunidades del mercado laboral, hablamos desde, desde dos puntos de vista la oportunidad de mercado laboral de manera dependiente y la, la oportunidad de mercado laboral de manera independiente, es decir, de manera emprendedora. Hay mucha gente que en estos momentos está desempleada o ha sido recientemente desempleada, repito, por esa pandemia sanitaria, política, económica y también de incertidumbre. Por ende, es clave que ante esta situación las personas que en esos momentos estén trabajando entiendan de que no es por meterles miedo, sino que hoy en día tienes trabajo, mañana no sabemos. Por ende, es importante empezar a qué? A generar tus propias oportunidades desde tu marca personal. ¿Por qué? Porque si imaginémonos que eres el gerente, el jefe, asistente colaborador, líder, eh, lo, que, lo que sea, de eh, una empresa X, de la, de la empresa Pepito. La empresa Pepito te dice, ¿sabes qué? Este, vamos a quebrar porque... No hay plata, todo se ha reducido, hay incertidumbre, inestabilidad política, chao. Entonces, tú te quedas en la calle, pero si tú has planificado con anterioridad, con tiempo, tu marca personal, eh, la marca personal vendría a ser una herramienta clave para que tú, que estás sin trabajo, entre comillas, en ese momento, en realidad, eh, no te quedes en la calle calle porque si has sabido manejar, gestionar, planificar tu marca personal, eh, es tu marca personal la que te sostiene de alguna u otra manera para tener credibilidad, legitimidad eh, y confianza en otra persona, en otra empresa que pueda estar buscando tu propio perfil. Por ende, es importante entender de que si eres una persona que busca trabajo dependiente, es decir, no quieres saber nada con el tema de emprendimiento, no quieres saber nada con el tema de independiente, no quieres saber nada con ese tema porque te da mucha ansiedad pescar clientes y, so, y, y quieres trabajar de manera dependiente para otra empresa de 8 a 6 de la tarde y que te paguen tu sueldo mensual, entonces, es importante que comiences a trabajar en tu marca personal para que mañana más tarde, si esa empresa de la que dependes te despide, no necesariamente por ti, sino porque la coyuntura del mercado está horrible, tú no te quedes en la calle calle, sino que te quedes en la calle, pero con tu marca personal, para poder volver a tocar puertas de otras personas. Otra cosa, cuando uno tiene marca personal, no necesariamente tiene que tocar puertas. Cuando uno va construyendo su marca personal, que también dicho sea de paso, es un trabajo, la gente te busca, la gente te recomienda, la gente habla de ti. Y cuando tú, cuando tú entiendas eso, realmente te vas a dar cuenta que la marca personal era y es un trabajo, tengas o no tengas trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente cuando ya consigue su trabajo en otra empresa se olvida de la marca personal y dice, ah, no, ya conseguí mi trabajo, ya, chao, ya voy a dejar de seguir a Ana Romero porque... Ya conseguí trabajo, no me importa. Así, ah, ya, de aquí a dos meses <risa> vuelves a pasar lo mismo y otra vez comienzas a escuchar sobre la marca personal cuando te conviene Falso. La marca personal, y, y la tienes que volver a reconstruir nuevamente porque no le diste sostenibilidad en el tiempo. La marca personal es algo diario. No, no puedes solamente usarla cuando no tienes trabajo, no. La marca personal es diaria. Con, con trabajo o sin trabajo, tu marca personal es tu, eh, tu salvavidas, eh, que te va a ayudar cuando las vacas estén flacas, Cuando el Titanic se esté hundiendo, tu marca personal es tu salvavidas, es tu bote para que otra persona pueda verte a lo lejos y decir, ah, mira, ¿no? Porque ya no te hunde, sino la marca personal es tu salvavidas. La otra oportunidad de mercado laboral a la que me refiero siempre es la independiente, es la emprendedora. Si tú ya te aburriste de estar ahí esperando a que otra persona vea tu talento, vea tu mérito, te aburriste de los procesos que tienes que seguir para poder entrar a una empresa. Eh, y ya, por más seguro que sea, te has dado cuenta que ya no es seguro y que hoy en día tienes trabajo y mañana no sabes. Y quieres entrar al tema del emprendimiento, con más razón tienes que empezar a trabajar tu marca personal. ¿Por qué? Porque en paralelo ya sea que vendas consultorías o productos o lo que sea que vendas, la gente no compra en lo que no, la gente no, compra en lo que no cree. Entonces, si tú piensas que... <ríe> Ser emprendedor o ser independiente o ser consultor es abrirte una cuenta en donde sea, en cualquier red social. Imaginémonos, LinkedIn. Me abro en LinkedIn mi cuenta y todo el mundo ya me debería de conocer porque soy yo y estoy vendiendo estos productos. Y vengo y digo, sí, mira, este producto, qué bonito. Cómpramelo, cuesta 5 euros. La gente tiene dos informaciones acá, el producto y tú. La gente, ojo, no te conoce. Si la gente no te conoce, ¿cómo te va a comprar algo si no, si no le cree a la persona que está vendiendo el producto porque no me conoce? Por ende, la gente no compra en alguien que no cree. ¿Qué es lo que tienes que buscar antes de vender el producto? Que la gente te crea a ti. Tú eres el vendedor del producto. Tú eres el vendedor de servicio. Tú no puedes pretender entrar a un lugar, ser invasivo y decirle a todo el mundo, hola, cómprame, cuesta 5 euros. Nadie te va a comprar. Es más, vas a quedar como pesado y pesada. Y, van a, y, y te van a bloquear y te van a decir, ay, no. O, eh, si, ojo, estoy hablando de un buen vendedor. Si tú... ¿Quieres entrar por la emoción y quieres dar pena para que la gente te compre? No, no lo hagas. ¿Tú quieres, que, ¿Tú quieres que la gente te vea con pena o tú quieres que la gente te vea con empatía? Que no es lo mismo. Ojo, oh, empatía no es igual a victimización. Ay, Ana, pero hay gente que tiene necesidad. Yo también he tenido un montón de necesidad. Lo que yo te estoy diciendo es de que no tienes que tener estrategia para llegar a las personas y para que tu venta sea sostenible en el tiempo, tu venta no puede ser a, la, a lo pena, a lo, cómprame porque, pasa esto, no, porque en el momento yo también te puedo comprar una vez, pero te compraré solamente una vez. Si tú quieres que tu negocio sea sostenible en el tiempo, tú no puedes vender a lo pena. No es una buena estrategia emocional. Que alguien te compre por pena no es, eh, no es eh, estratégico ni es sostenible en el tiempo. No confundas pena con empatía. Yo, por ejemplo, otra cosa que aprovecho en decir acá, hay mucha gente que piensa que... Con, eh, que con colocar en LinkedIn Open to Work este, va a tener más posibilidades. Yo no, yo no estoy de acuerdo. Pueden estar de acuerdo o no conmigo, pero mi opinión en libertad real de expresión y en respeto mutuo es que yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué no estoy de acuerdo? Por esta razón. Cuando una persona ve visualmente el perfil de otra persona y aparece el Open to Work, ¿qué es lo que ves primero? Que esa persona, ¿ves el talento o el mérito de la persona o ves que no tiene trabajo? ¿Ves que no tiene trabajo? Entonces, ¿qué es lo que yo como persona, como profesional, quiero que la gente vea de esa persona? ¿Por qué quiero que la gente vea tu perfil? Yo quiero que la gente te vea como que, ¿no tienes trabajo? Pucha, sí, la pandemia, qué pena, ¿no tiene trabajo? O yo quiero que la gente vea y diga... Este es un capo o esta es una capa o tiene talento, tiene mérito. Eso es lo que yo quiero que vea primero. Oye, Ana, pero no tener trabajo no debería de, de, de sentirte vergüenza. Completamente de acuerdo. Tengo post hablando de eso. Yo también no he tenido trabajo y no tienes que tener vergüenza por no tenerlo. Vergüenza lo que, los que difaman, los que roban, los que descontextualizan, los que, por supuesto, esos deberían de tener vergüenza. El que no tiene trabajo no tiene que tener vergüenza de nada. Sin embargo, si no tienes trabajo, tienes que aplicar la estrategia para poder invertir en tu marca personal y que cuando la gente te vea a ti como vendedor de la marca personal, antes de vender cualquier producto, Tienes que aprender a construir tu marca personal porque la gente no compra en lo que no cree. Por ende, no seas tan prepotente de entrar a una red social y decir, hola, ¿qué tal? Miren, ¿saben qué? No tengo plata acá. Estoy vendiendo estos productos, 5 euros. Cómprame, pues. No tengo. ¡No! ¡No! No hagas eso. No hagas eso. Primero, trabaja en tu marca personal, en ti. ¿Por qué la gente te tiene que comprar? ¿Por qué eres creíble? ¿Por qué eres legítimamente creíble? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ellos van a ganar de ti? ¿Cuál es el win-win? Y cuando tú encuentres eso y encuentres el enganche y encuentres la conexión con la gente, la gente no solamente te va a comprar una vez, te va a comprar un montón de veces porque no te estará comprando por pena. Te estará comprando porque lo necesita, porque lo vale y porque de paso te quiere ayudar. ¿OK? que no tiene nada de malo en ayudarte, pero tú también estás colocando sobre la mesa tu valor. Eso es importantísimo para que lo tenga en cuenta todas las personas porque, te digo, Emilio, el trabajo dignifica. Así que hay que ser más coherentes con cómo nos presentamos, eh, con cómo ponemos nuestro valor en la mesa, cómo eh, realmente llegamos a conectar con la gente con empatía real, que no es lo mismo que victimización, y cómo nos hacemos cargo de nosotros mismos para salir adelante. Y si estás hundido, pide ayuda a tus amigos más cercanos, a tus familiares, pide ayuda. Siempre hay maneras de poder salir adelante a pesar de todo. Yo también he estado sin trabajo en algún momento de mi vida, ha sido horrible, no se lo deseo a nadie, sin embargo, también es importante entender que hay estrategias, hay estrategias inteligentes para poder salir adelante a pesar de todo. Acerco la camarita eh, para despedirnos porque ha sido una hora y pico, creo que de muy buena conversación, sabía que me iba a encantar escucharte y conversar juntos delante de la audiencia en directo. Y quería una última pregunta, es para encontrarte, quien haya conectado contigo durante esta última hora en este directo, quien quiera preguntarte cómo puede llegar a ti y, y cómo crees que le puedes ayudar. Bueno, pueden entrar a mi perfil de LinkedIn, ahí están todos los números, la, la información de, de mi página web, eh, tanto para mujeres, mujerespower.com o también eh, para los programas corporativos que somos teniendo. Eh, con o si quieres crecer en LinkedIn con Growth Academy Latinoamérica también, estamos ahí con Janet Moret, estamos en más de 35 países, están los cursos, hay precios para todos los bolsillos, eh, están los entrenamientos, están los talleres, eh, en fin, hay un montón, toda la información está en mi perfil de LinkedIn eh, para la gente que quiera saber más de lo que hago y, y poder seguir creciendo <ríe> eh, a pesar de esta pandemia y eso, eh, con más coherencia, menos miedo, eh, más amor y más libertad real de quiénes somos y, y, y qué queremos realmente para, para, para el futuro, ¿no? Que lo tenemos que empezar a construir ahora, ¿no? A los que estáis de audiencia, comentaros, dejaré todas las URLs para que podáis conocer eh, tanto el trabajo de Ana como poder llegar a ella, pero a los que habéis estado más activos en el chat... Eh, a Ale, Marcela, Francis, Félix por YouTube, a todos vosotros eh, quería daros las gracias por haber estado ahí con nosotros esta última hora, preguntarnos, comentando... Eh, dejando vuestras impresiones de cómo creéis que ha, ha estado este live. Muchas gracias por vuestras palabras positivas. Y animaros a que eh, conectéis con Ana, principalmente LinkedIn, que es donde estáis casi toda la, nuestra audiencia, pero que eh, contéis que crea un contenido realmente sensacional. Seguir a Ana, estar pendiente de lo que, de lo que publica y lo que haga, porque merece la pena. Conocerla y seguirla, tanto como hoy creo que la hemos conocido bastante mejor de lo que la conocíamos en este momento. Agradecerte inmensamente, Ana, que te haya abierto tanto tu, tu corazón, que hayas compartido tus puntos de vista sobre los temas que hemos tratado hoy. Y sin duda alguna, si acabas mudándote a Alemania, nos tomamos el café en Berlín. Y si no, en Madrid, en Lima, Perú. Eh, espero que nos desvirtualicemos antes que después. Muchísimas gracias. Eh. Gracias a ti, Emilio, de verdad, ha sido encantador poder verte. Y quién sabe, el amor a veces toca la puerta así y uno tiene que abrir la puerta, ¿no? Porque, repito, no todo es trabajo, así que salgan de sus laptops de vez en cuando y comiencen a vivir la vida que es bien bonita. Me alegra verte tan feliz eh, y espero que, que podamos eh, tomarnos ese cafetito y celebrarlo. A todos, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo live. Saludos. Tchau.